A todos. Todos habéis centrado sobre todo en la habilidad de que no caiga el balón, pero lo que yo he dicho es que sea muy activo y que haya mucha actividad física. Muy Venga. Vamos, eh. bien. Otro. Parar quieto. Venga, vosotros. Eh, habéis dado varios antes que otro. Venga, a ver. Venga. Venga, venga explicar más menos rápido. Hay que llegar allí sin que caiga. Si se hace solo con las manos un punto, si se hace solo con los pies cinco y si se hace con la cabeza diez. Si llegamos al centro del campo es como un checkpoint y si cae y antes de que lleguemos pues tenemos que empezar al principio con cero puntos. Venga, está bien eso. <risa> Sí, ya lo hemos visto todo. Este no le ha dado antes. Vale, está bien. Pero ahí, el, de que, no, el que le dan todo a ellos, lo habéis saltado. Vosotros. Venga. ¿Qué iba a ser? Explicar. Eh, este grupo lo no, ponemos en dos filas y el primero de la fila lo pasa al siguiente de la fila y cuando lo pasa se sienta, se levanta y se mueve otra vez al o sea parecía a, a los primeros, Así. pero venga. Venga, venga. No, ellos aparecen. <risa> Vale, venga, lo último. Está bien, está bien. Eh, esta mañana han he hecho otras soluciones. Eh, con el mismo juego, pues, igual, con otras soluciones mmm, más, más diferentes, extrañas, diría yo. Pero vaya, está bien. No está mal, pero yo buscaría otra cosa. Con la idea que os he dicho, pensar otra cosa. Bueno, pues pensarlo. Venga. directamente lo hacéis a explicar, si quiere explicar algo. Es únicamente pues eh, las dos filas y pasando el balón sin que bueno. Venga, el móvil. Venga. Mira, ven.